Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión tenemos a Miguel Almodóvar, es experto en fiscalidad de criptomonedas. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de nuevas normativas que han salido en España para las criptomonedas, que son bastante importantes. Me gustaría recordar que tenéis la página web de Miguel abajo en la descripción del vídeo, con sus servicios, contacto y demás. Se encuentra actualmente en Valencia y vamos a ver cuáles son estos puntos nuevos que ha puesto Hacienda para la declaración de las criptomonedas para este ejercicio de 2022. Muy buenos días Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Nacho. Muy bien, pero bastante asustado por todo lo que está pasando ahora mismo, sobre todo Hacienda. A ver, ahora Hacienda, hace unos pocos días, ha abierto lo que sería una predeclaración, un borrador, para que empecemos a calcular cómo van a ser eh, las declaraciones de la renta, para que veamos cómo son los cambios. Y ya desde años para atrás la gente sabe que la claro, si se tenía que declarar. En su momento no había ninguna casilla para declararlas. Luego plantearon una casilla y había dudas en cuanto a cómo se tenían que poner, tenías que pagar una, dos conjuntas, son unos temas que ya hemos tratado en, en otros momentos y se ha, se ha hablado bastante. Pero este año, como novedad, han ampliado bastante y, y con varios temas muy peligrosos, el tema de cómo tienes que informar las, las criptodivisas. En este caso, eh, tienes que seguir informándolo de la misma manera, se si ha tenido una ganancia si has tenido patrimonial, pero han incluido... Eh, varias cosas particulares. La primera es, tienes que especificar qué criptodivisa. Si, en este caso, si entras dentro de del borrador, se ve que, por ejemplo, ponen Bitcoin, Ethereum, Tether, Sí, sí, ya pone directamente Ethereum, el nombre, el nombre sí, sí. de las criptomonedas para que detalles específicamente qué cantidad tienes o qué ganancia o pérdida has tenido con cada una. Todavía la casilla, que es en este caso la 1802, no se puede ver, o sea, no podemos ver, entendemos uh -huh. que estarán las principales y luego estarán otros, o simplemente dejarán que tú por, mínimamente escribas la, la criptodivisa que es porque con todas las que no van a ponerla, van a poner las principales en movimiento. Tenemos lo que es la casilla 1802, que es donde tienes que incluir, como hemos dicho, el nombre de la criptomoneda a la cual has hecho la, la transmisión, a la cual has hecho la, la venta en este caso. Donde tienes que poner el nombre de la criptomoneda. Todavía no se puede ver, no sabemos si habrá un listado y luego entendemos que luego habrá un otro porque no puede estar todas, o simplemente dejará de escribir lo que es la, la criptomoneda. A partir de ahí tienes que rellenar lo que sería, pues como bueno, en cualquier transmisión patrimonial, la fecha de adquisición, el valor de adquisición, la fecha de venta y lo que sería el valor de venta. Hasta ahí no hay ningún problema y es prácticamente igual, con la única diferencia de que tienes que especificar qué criptodivisa es, como el año pasado. Ahora, que ahora viene. El, lo que está creando más dudas, lo que está creando más problemas y donde la gente creo que va a tener muchos problemas. Y es, hay una casilla en particular dentro de un desplegable que hablan de no imputación de pérdidas por recompra de monedas virtuales homogéneas. Es una cosa que siempre ha existido en los valores que estaban en, en mercados o en sea, los no valores de que si tú comprabas cualquier tipo de, por ejemplo, bueno, una acción del Banco Santander parecidos y tú la comprabas y luego la, vend o sea, eh, la vendías y luego comprabas otra del mismo banco del, de lo que fuera se entendía que no había habido una pérdida patrimonial en este caso si habías tenido incrementos sí pero si te habías tenido pérdida no porque hacía la acción, por otra misma entonces daban un plazo de tiempo los que se los que están en mercados oficiales te daban dos meses y los que no estaban en mercados oficiales te daban un año hasta aquí creo que la gente lo entiende si tú por ejemplo eh, vendes Bitcoin con pérdidas y después de, eh, no es el caso, en este caso hablaríamos de un año, en el plazo de un año vuelves a comprarlo, el bitcoin, esa pérdida no te la puedes aplicar, ¿vale? no deberías de aplicártela. Ahora la gente, primero, vamos a empezar por aquí, eh, tendría dudas, es decir, ¿y, ¿y cómo lo declaro? Porque si yo por ejemplo le he vendido en diciembre y hago la declaración de la renta en junio, no ha pasado el año, si luego compro otra vez bitcoin, esa pérdida que he declarado, ¿qué hago con ella? Porque me están diciendo que no puedo. Pero en este caso tendrías que hacer una complementaria y volver a hacer la declaración de la renta, quitándole eso y pagando la diferencia. Si tenemos ahí un lío bastante gordo montado, porque la gente se va a tener que esperar a hacerlo. El problema viene en que, aparte de para adelante, un año para adelante, estamos hablando también de un año para atrás. O sea, en el este 2020. caso, el 2021 también afectaría a la renta de este 2022. Si la, si la venta fue en enero del 2022, que entraría en la renta de este año, hmm. Tú no puedes haber comprado, para poderte declarar esa disminución, esa pérdida, no puedes haber comprado Bitcoin, o la moneda que sea, desde un año para atrás, o desde enero del 2021. Si, por ejemplo, la vendiste en octubre del 22, desde octubre del 2021 no podías haber comprado. Y sabemos la cantidad de movimientos que tiene la gente. Claro, es que eso es un poco putada porque te están obligando a que no puedas operar sí. con cierta libertad, ¿no? Al final. Sí, que es verdad que en la norma en la norma específica se habla de depende del tipo de mercado, depende del tipo de acción o participación, como lo entienden las, las que están, las que hay una normativa sobre esto, las que están legisladas, de que hay ciertas que solamente es un año para adelante. La Hacienda no lo aclara, pero yo mismo voy a hacer una, una pregunta vinculante a la Dirección General de Tributos, como entiendo de muchos otros compañeros, para aclarar si va a ser un año para adelante o un año para adelante y para atrás, porque lo cambia todo, ese aspecto. Primero cambia consejos que se hablaban, que se, se ha visto mucho de antes de finalizar el año cogete tu portfolio, haz un cálculo de los que has tenido beneficios, vende, eso lo decía mucha gente, incluso ya uh -huh. alguna vez lo he comentado, vende, o sea, vende lo que es tu portfolio, mira a ver cuánto has ganado y vuelve a comprar al año siguiente. Claro, y guárdate para la parte la para, pagar pagar pagar la, la, para pagar la renta o lo que sea sí. y luego vuelves a claro, comprar bien, a partir del un, día uno. Haces un, o... un, un cálculo, que es una cosa que hemos hablado, de, uh -huh. en un solo movimiento, ¿no? Yo compro Bitcoin el 1 de enero por 10.000 euros, a mitad de año lo vendo por 30.000 y compro Ethereum. Y al final de año el Ethereum que sea, ha caído el mercado y resulta que está a 10.000. Yo tengo solamente ese incremento patrimonial de 10.000 a 30.000, un incremento de 20.000 euros. Pero no tengo la disminución que ha habido en este caso, porque ha caído el mercado. La gente dice, vende lo que tengas, haces el cálculo de si has tenido beneficio en vale, el patrimonial y lo declaras. ¿Qué ocurre en el caso que acabo de decir? Porque imagínate que has hecho eso, has comprado Bitcoin y luego has lo cambiado por Ethereum. Si ese Ethereum un año para atrás ya habías comprado, esa pérdida no te la puedes declarar. O si ese Ethereum que vendes lo vuelves a comprar, no ha pasado el año, tampoco puedes declarar esa pérdida patrimonial. Esto va a ser un problema, porque entramos ya en la dinámica, otra vez, como en muchas otras cosas, de si gano dinero tengo que declararlo, pero si, perdido, tengo, si pierdo tengo muchas condiciones para aplicar esa pérdida patrimonial. Y eso va a crear muchos conflictos porque la idea que tenía la gente en la cabeza es, ¿gano o pierdo? Ya le ha ya costado a mucha gente el tema de si no le he vendido, si no le he mandado de una wallet a otra, si no le he pasado a lo que sería eh, euros o no me lo he mandado al banco, si tengo no tengo que declararlo. Pero ya entramos en, aparte de que tienes que declararlo, que es una cosa que hablamos en su día, en su vídeo, de cómo hacerlo. Esto es como lo complica todo mucho. Claro, es que es una putada porque realmente tú asumes un riesgo por comprar criptomonedas e invertir en criptomonedas directamente si tienes ya pero quiero decir si tienes una pérdida eh, la tienes que asumir tú nadie se va a hacer cargo en este caso pero en cambio si tienes una ganancia sí que se van a quedar una parte de esa de esa ganancia patrimonial que has tenido no <ríe> a ver, no, es que, no es que no es que la pérdida no vayas a, a asumirla o sea la pérdida la vas a tener a lo largo del tiempo no es asumirla es cara. que no la puedas compensar no al final sí no aquí lo, lo que va a ocurrir es una cosa que pasó en su momento cuando hubo la caída y es que mucha gente ganó dinero en haciendo transmisiones, tuvo unos incrementos patrimoniales muy grandes, por movimientos cuando hubo la gran subida y luego cuando hubo la caída, la gente se quedó con esas criptodivisas. O sea, yo mismo tengo un cliente que en el, en el momento de hacer la declaración de la renta, el año pasado, eh, del de dinero que le quedaban en criptodivisas, no le daba para pagar lo que tenía que pagar en renta, por no haberse preparado en este caso. Pues uh -huh. es una cosa que no es que vaya a ocurrir, que puede ocurrir este año el año pasado y este año, que, con todo lo que está pasando en el mundo, que ya hablaremos en otro vídeo, entre lo que ha ocurrido con los bancos, la guerra de Ucrania y Rusia y demás, las criptomonedas están, se están creando, igual que el oro, como un valor refugio, está por eso está subiendo. Este año puede ser un año muy bueno, pero luego el año que viene puede ser un año muy malo. Y puede ocurrir lo mismo, la renta del año que viene puede resultar en que tengas, en este caso, unas mucho, muy poco valor en criptomonedas, pero Hacienda entienda que has ganado mucho. Uh -huh. pues hasta ahora la manera de actuar era la misma pero ahora esto lo cambia todo, ahora tienes que tenerlo muy planificado, necesitas sentarte a hablar con alguien y que explique cómo funciona y además, que esto también es interesante, me he ido a lo, a lo más gordo, ya aparte de, de todo esto, te especifican también por qué valor lo, lo has cambiado es decir, si lo has cambiado por otra tipo monedas, si lo has, lo has cambiado por, por dólares, si lo has cambiado por otro tipo de activo porque ahí ya empiezan a así ya empieza su momento lo comenté la gente cree que Hacienda eh, no se va a dar cuenta de nada. Que yo sé que a Hacienda estas cosas le cuestan porque tampoco es que tengan demasiado personal. Pero visto esto, yo creo que están dando pasos bastante agigantados porque están viendo que la gente está ganando mucho dinero con las criptomonedas o puede llegar a ganar mucho dinero y los clientes quieren que declaren por ello. Uh -huh. Luego te que, porque ya hemos hablado de que una cosa es informar y otra cosa tiene que pagar, sí. pero quieren que informes. Y, van, y quieren que informes cada vez más. Esto es así. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, cuando tú informas... De que tú tienes una criptomoneda, la has vendido y has comprado otra, ya le estás dando a Hacienda información sobre qué criptomoneda estás comprando para que lo tenga en cuenta a futuro. Es decir, al final están empezando a dar saltos para que no sé en cuatro años cómo estará el tema de las criptomonedas, toda la información que tengamos. Claro, al final es información que ellos van a tener y van a poder tener más control sobre los activos que tú tienes, ¿no? Porque, bueno, como sabemos por las criptos, puedes ir por exchange con KIC verificado, con tus datos y demás, o puedes ir por una parte más descentralizada. Eh, esto ya es opcional, ¿no? Pero, pero bueno, en Muy este bueno, caso vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para hacerlo legalmente. Por eso estás aquí con nosotros también, ¿no? Exactamente. De la manera más legal, que no haya para que la gente pueda dormir tranquila. Claro, y luego que si quieres comprarte una casa o quieres comprarte un coche o quieres hacer cualquier cosa con tu dinero, ¿no? puedes hacerlo legalmente, tranquilamente y sin ningún tipo de problema. ¿no? A ver, está claro que Hacienda no tiene control sobre todo y dentro de lo que es la blockchain es imposible verlo todo, pero si en algún momento determinado tienes una ganancia patrimonial de 40 a 50 mil euros, existen formas que no están demasiado bien explicadas en algunos casos de poder saltarte las barreras que hay de Hacienda, pero al final si tú vas a tener que comprarte algo... Por ejemplo, una casa. Tú imagínate que has ganado 150.000 euros en criptomonedas el... y te quieres comprar casa, porque ese la... si dinero tienes que traerlo a una cuenta bancaria. Vas a tener que ir a un notario, vas a tener que, si no, vas a tener que explicar de dónde sale claro. y vas a tener que explicar que has declarado por ello. Bueno, te quieres ir de España, a otro país, eso ya veríamos. Claro, eso todo, es otra cosa. Que, que, que no quiero entrar. Pero quiero hacer mucho hincapié en que Hacienda está empezando a ponerse mucho las pilas con las criptomonedas. aquí lo estamos viendo, están pidiendo muchísima información y ya no hablemos de la noticia que salió hace poco de que van a intentar embargar lo que sería las wallets. O sea, están dando, no sé si para los de ciego o tienen un plan establecido, pero dentro en los siguientes dos o tres años vamos a ver un gran cambio sobre las criptomonedas la manera de declarar España. Y lo mejor que se puede hacer es intentar declararlo de la mejor manera posible a todo el mundo le duele pagar, a mí, a ti, a todo el mundo que nos esté viendo le duele pagar 19, 21, 23, 26, ya sabemos cómo es. Pero hay veces que es mejor dormir tranquilo y pagar que no tener ese, ese piquito ahí. Porque por no declarar este año, tú no sabes dentro de cuatro años lo que te puede pasar. O por no haber declarado las criptomonedas, porque igual dentro de cuatro años no lo saben, pero tienes el dinero, es lo que hemos comentado, ni no está comprando una casa o hace cualquier cosa. Es mejor informarle a Hacienda y quedarte tranquilo, esa es mi opinión. Coincido contigo, o sea, es lo mejor. Estar tranquilo, poder dormir tranquilo y poder hacer uso de tu dinero para lo que tú quieras, ¿no? Legalmente y sin ningún tipo de problema. Sí. Vale, pues llegados a este punto, también me gustaría animar a la comunidad que si tiene cualquier tipo de duda o sugerencia para hacerte en próximos vídeos, que lo dejen abajo en la caja de comentarios y los tendremos en cuenta para los próximos vídeos responder todas las preguntas que te hagan directamente, ¿no? También me gustaría hablar un poco sobre el tema de la quiebra de los bancos que estamos viendo últimamente. Empezó con el Silicon Valley y ha ido extendiéndose a otros bancos. Y un poco la situación, cómo está afectando a Bitcoin, el oro también está subiendo mucho y demás. ¿Cómo ves tú esta, esta situación? Al final, cuando no hay cualquier problema en el mundo desde la en Ucrania, que ha habido, o en este caso el de los bancos, la gente tira a coger sus valores que piensan que van a tener una, una pérdida de acciones, participaciones de cualquier banco, de cualquier compañía que exista que pueda estar vinculada a ellos y tiran a los seguros. En este caso, el valor más seguro que ha habido siempre ha sido el oro. ha habido otros, uh -huh. pero el oro ha sido la referencia. Cuando las cosas han ido mal, el oro ha subido. Eso ha sido así. Ahora es una cosa que estamos viendo cada día, desde hace 2017-2016, el Bitcoin, las monedas, es algo conocido. Y es algo lo que la gente ve, que justamente cuando esto pasa puede ser un valor seguro de, para poner tu dinero. Al mismo tiempo, sabiendo, sabiendo que está ocurriendo esto, la misma gente, que tampoco lo hace como valor seguro, lo hace como inversión porque piensa que va a subir. Entonces, esa es la razón de que haya una subida. Y seguimos con... Está, hemos tenido los problemas en los bancos, no sabemos la, la hecho que hasta dónde va a llegar, el problema que va a repercutir. Seguimos arrastrando todos los problemas que hubieron en el COVID, seguimos arrastrando que todavía está en marcha la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya veremos también. cómo ha ocurrido también por la noticia que ha habido de, de Putin y que tiene una orden de, de captura por crimen por de guerra. Todo esto va, no sabemos hacia dónde va a llevar. Crea una incertidumbre y eso ocurre y desemboca en que los valores seguros o que crees que van a tener siempre un valor más estándar o van a caer menos, suban, porque la gente mete dinero. Y en eso es una cosa en la que se ha incluido la criptomonedas en este caso, que nos va a beneficiar porque vamos a tener un par de añitos movidos y seguramente la criptomoneda subirán. Vale, sí. Entonces, claro, por eso se ha visto afectado un poco también el, la subida de, de Bitcoin ¿no? y de las criptomonedas, también el oro, la plata y demás, sí. pero especialmente por eso, ¿no? porque la gente lo ve como un refugio, porque ven que su dinero no está salvo en, en los bancos, ¿no? Por lo tanto, es sí, muy probable es que... que a medida que vayan pasando las semanas y meses esto siga avanzando un poco en esa dinámica. No sé, ¿cómo lo ves tú? Sí, exactamente. Si la cosa no se tranquiliza, si la cosa no se estabiliza... Si no dejan de haber problemas, porque al final estamos pasando de una cosa a otra, de otra a otra, y estamos sin parar, lo estamos viendo que cada mes ocurre una cosa como el que dice, para uh -huh. el trimestre, eh, la criptomonedas van a seguir sin un valor refugio y la gente va a tirar hacia ellas. Y Hacienda al final lo ha visto, lo vi la subida del 2017, que lo vimos que subió casi hasta los 20.000 dólares, luego la otra grande que hubo, creo que lleva a... Poder 45 mil dólares en su momento o pues, más y ver, y 69, llegó a, a 69 a 69, sí, sí exactamente, exactamente, llegó a muchísimo dinero y ahora mismo está viendo otra vez otra subida y sabe que esto va a volver a ocurrir es una cosa que va a pasar y quieren de alguna manera ya no controlarlo es una cosa que, que no, no van a poder hacerlo pero sí saber si has ganado o no has ganado dinero Sí, al final, final poder, cobrar, poder cobrar impuestos al final, no quiero decir llevarse una parte también es un país en el que pagamos impuestos por todo. Tienes claro. una herencia, una donación, es sucesiones, compras un piso, vendes un piso, la plusvalía en este caso, notarías, escrituras... Es que hasta si compras un QR que es Wallapop deberías de declararlo. Yeah. ¿no? Pero si nos ponemos... si, si existe una contraprestación de un impuesto. Si no existe es porque es tan difícil que lo vean. Por ejemplo, he puesto de, yo ya te a ti un, lo que sea Wallapop pues no, a, a, a, no lo vas a declarar en, el, en la agencia tributaria estatal que, que ocurra. Pero... Siempre se está otra y hay que pagar. Bien, Miguel, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. La verdad es que es un placer traerte. Próximamente, muy pronto, te vamos a volver a traer porque creo que el tema de la economía y demás va a estar muy movidito y tendrás muchas cosas que contarnos. Por lo tanto, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y vuelvo a repetir que tenéis la web de Calpa Asesores abajo en la descripción del vídeo para todo aquel que quiera hacerte una consulta más directa y personalizada, ¿no? Un placer haber estado. Ya sabes que tenemos pensado otro tipo de vídeo que ya haremos en un futuro, uh -huh. pero las noticias saben cómo salen y esto creo que es lo más importante ahora mismo, que sepa la gente cómo está todo el tema actual, porque la declaración de la renta está aquí al lado y hay que comenzar ya. Estamos teniendo un montón de llamadas, un montón de reuniones y creo que la gente tiene que empezar a, a prepararse ya. Perfecto. Pues nada, Miguel, muchísimas gracias, un placer y nos vemos pues en sí. el próximo vídeo.